Hola a todos, mi nombre es Mercé, soy mediunipsíquica y trabajo como psicoterapeuta y entrenadora de las habilidades psíquicas del ser humano. Soy la presidenta de la Sociedad de Estudios de Mediunipsíquicos de España. Primero agradecer que estéis viendo esta conferencia y que queráis compartir con nosotros vuestros estudios e investigaciones y experiencias en el mundo de la mediunidad y de las habilidades psíquicas en general. ¿Empezamos? Bien, bueno, pues quiero que por un momento dejéis a un lado el concepto que solemos tener de la mediunidad y estéis abiertos a escuchar otras teorías relacionadas con el estudio de las conexiones mediúnicas. ¿Y si os digo que existe la posibilidad de contactar a través de los campos cuánticos con personas que, que dicen haber estado con nosotros o personas que sabemos que han fallecido. Y si os digo que cuando realizamos conexiones nos encontramos con diferentes teorías, las cuales en la sociedad hemos querido dividir en diferentes bloques para poder explicarlas y así organizarlo porque nos encontramos con que dejamos las teorías y el concepto de la mediunidad, del de contacto con el más allá, de contactar a través de técnicas eh, auditivas, visuales, que sí que es verdad que seguimos juntando, pero no nos quedamos en aquella época donde los medium se juntaban para hacer conexiones a través de su magnetismo en las mesas redondas. Por ejemplo, hemos querido ir más allá y desde la experiencia personal y la experiencia de otros médiums hemos ido recopilando una información que por orden sería la siguiente. Bien, en el primer bloque para ir definiendo los estilos de mediunidad que hemos ido investigando, y hemos ido bueno, pues, detallando ¿no? con diferentes eh, experiencias que hemos tenido, podríamos hablar de registrar los datos de manera telepática. Es decir, el espíritu lo forman un conjunto de memorias que se han quedado instaladas en pequeñas codificaciones. Memorias que son los recuerdos de cómo falleció, momentos felices de su vida e incluso los momentos traumáticos que es cuando realizamos una conexión, y el fallecido nos dice sensaciones o nos describe sensaciones, quizás más dolorosas, para que sepamos qué es esa persona en cuestión. Bien, el medium contacta con las memorias a través de su propia telepatía, recibiendo los mensajes con imágenes o de manera descrita con la propia voz a través de su mente. Ese sería el primer bloque. Ahora vamos a pasar al segundo bloque explicativo. El medium se pone a disposición del espíritu a través de su lado empático. Deja a su disposición la materia, nuestro cuerpo, para recibir las sensaciones corporales y así traducirlas en mensajes. Dependiendo la sensación que le llega al medium, que nos llega en ese momento, Podemos identificar el estilo de vida que ha tenido esa persona, ese ser desencarnado o incluso los mensajes que nos quiere dar de la descripción, del sitio donde se encuentra. A lo mejor un mensaje, si es un mensaje ancestral, de, de un espíritu ancestral, eh, nos, nos da la sensación de alegría, de melancolía, sensación de bienestar... E incluso, muchas veces, sensaciones bueno, pues de algún tema que, en cierto modo, y voy a poner un entre comillas, le puede preocupar, puesto que en esa, ese otro lado, esas otras dimensiones, al no haber supuestamente materia, no se identifica una sensación de, eh, como dicen otras teorías, perturbación. Nosotros identificamos que simplemente bueno, pues es una manera, una expresión corporal, esta manera empática de transmitir una información al Medium para que pueda decirlo, transmitirlo. Bien, nos encontramos otro bloque, que es el bloque donde nos vamos a centrar en esta explicación, en esta conferencia, en el que vemos que cuando el Medium se pone a disposición de una canalización en estado puro, es decir, cuando no está sujeto a ningún sistema de creencia y no utiliza filtros para las conexiones, desarrolla la capacidad de la comunicación a través de la mirada y con los ojos abiertos es capaz de entrar en otras dimensiones. La apertura de estas dimensiones se describe, la han descrito los medium, y bueno, yo también a través de las canalizaciones lo he podido observar como una línea vertical que al abrirse salen códigos y estos códigos tienen formas geométricas y de números. Bien, curioso, porque damos un salto a la teoría bueno y a la práctica del medium en el que estamos sentados conectando a través de una fotografía, de un nombre, de una imagen, y nos vamos a una proyección visual con una previa concentración, que luego os comentaré, vamos a hacer luego un ejercicio, el cual vemos que somos capaces de introducirnos en esa otra dimensión para obtener una información más clara. El magnetismo del medium atrae unas ondas expansivas que la propia dimensión transmite, recogiendo la información a través de la mirada y proyectando las imágenes en una pantalla visual que el propio medium crea para poder plasmarlas mejor. Es decir, cogemos ese punto de apoyo en ese estado de Recogida de la información, donde visualizamos una pantalla de cine y proyectamos como si fuéramos proyectores, ¿no? Cuando colocaban las diapositivas, siempre suelo poner el mismo ejemplo en, eh, pues en el aparato correspondiente, y el proyector trasladaba la imagen a la lona. <coughs> bueno, pues no obstante, lo que hacemos con la técnica. Es eso, ser capaces de transmitir esa información y reflejarla. Bien, bueno, pues para ir en concreto a, a uno de los datos, para, para mostraros eh, una información de, de, de los muchos estudios que, que estamos haciendo, hemos obtenido, a través de un conjunto de códigos, hemos obtenido una información que nos, eh, nos hablan de eh, estados tanto del pasado como el presente el futuro. Bueno, ya sabéis que pasado, presente futuro son las palabras que solemos emplear ¿no? para explicar o dirigir los diferentes estados del tiempo. Bueno, primero comentaros que llamamos códigos, hemos puesto la palabra códigos para no hablar de espíritus, eh, para cambiar el término espiritual y hablar en un concepto un poquito más general. Los códigos nos transmiten que cada persona tenemos varias líneas de vida que se proyectan desde lo que llamamos presente, lo que, os, lo que os he comentado anteriormente, transformándolas en diferentes futuros. Nuestras realidades, nuestra proyección de la vida en relación a los pasos que damos y a nuestras conductas y emociones, es el resultado de la materialización de los objetivos. Esta teoría ya no la encontramos bueno, pues en diferentes filosofías, culturas y religiones, eh, cuando hablan de los desdoblamientos, ¿no? de los dobles, de los desdoblamientos del tiempo, pero a través del campo mediúnico confirmamos, confirmamos según nuestra experiencia, los médium, que Vamos viendo a través de esas líneas, esos códigos, vamos obteniendo una información. Asimilamos si nosotros mismos estamos haciendo un análisis de nuestra conducta, si me dirijo paso a paso por la vida, si al contrario voy caminando de una forma muy rápida. Y a medida que nuestro cuerpo, nuestra materia, con este conjunto de emociones, empatía, actitudes, va caminando, así vamos proyectando. Bueno, esto ya lo sabíamos, en cierto modo, ¿no? por estas eh, teorías que nos encontramos, pero confirmamos, lo confirmamos. Porque además, los códigos se juntan para formar varios mensajes que tienen una misma finalidad. Nos explican que cuando estamos en una vibración baja, por ejemplo el miedo, y cuando estamos con vibración expansiva, el amor, la obtención del éxito de la vida es el conjunto, sea, es decir, es el resultado de esta fórmula. Bien, y ahora llevemos este concepto más a la mediunidad, es decir, a contactar con aquellos seres queridos, que se fueron, que, que desencarnaron, que fallecieron. Y vemos que eh, nos conectamos a través de esta línea y de los códigos con la memoria de la persona desencarnada en esta realidad. Porque nos introducimos a través de ese campo cuántico nos metemos a través de esa línea y, además, así podemos ver y escuchar de una manera más clara. Hemos obtenido una información en la que observamos que cuando nos desplazamos, eh, nos desdoblamos el medium a través de esa línea y nos mezclamos, nos juntamos con los códigos, números, formas geométricas. Lo que estamos viendo es un contacto con esa persona que parece que tiene materia e incluso, bueno, pues que está en un lugar físico, pero con un concepto diferente. Aquí nos podríamos saltar la teoría de la transición unida a la reencarnación. Entonces, ¿creeríamos en la reencarnación? ¿O es que somos capaces de identificarnos con otras memorias evolutivas que siguen vivas en otras dimensiones? ¿Mismas personas con diferentes vidas? Pero a su vez, ¿nos pueden hablar de las experiencias que tuvieron aquí, en este plano? en esta dimensión? Bien, la información a través del sistema cuántico llega con el mismo canal mediúnico, pero trabajando estas conexiones que hacemos los medium a través de esos números que hablábamos y de las formas geométricas. Números y formas geométricas específicos que hemos ido descifrando a través de los diferentes estudios de la sociedad. Hemos visto que cada fórmula, un grupo de números, un grupo de formas geométricas o un número y una forma geométrica es el resultado de la dimensión a la que vamos a entrar nos conecta con esa dimensión. En el inicio de los entrenamientos mentales para contactar con los códigos, observamos, hemos ido observando y he observado que la línea de la que hemos estado hablando, la línea vertical, transmite un sonido. Claro, dependiendo el sistema auditivo de cada medium, es decir, la percepción de cada medium. Porque ya sabéis que cada medium somos como emisoras de radios. Cada radio puede captar una emisora, una frecuencia, mejor que la otra. Por lo tanto, hay mediums que describen esta conexión. Bueno, la conexión y el sonido hablan del sonido de esta línea y dicen que escuchan como un sonido de metal. Otros medium nos hablan del de sonido de las gotas de agua al caer y otros medium incluso nos dicen que escuchan ondas como si fueran ondas que se expanden o disminuyen. Información quizás diferente, pero lo que coincidimos todos es que esa línea al expandirse, al ayudarnos en cierto modo a entrar en conexión a los medium, vamos a escuchar un sonido. El sonido actuando en nuestras ondas cerebrales. Y la conexión va a ser más directa. Porque de todos los sonidos que hemos descrito, que nos han dicho que han escuchado, que yo misma he escuchado, todos nos llevan a un estado de relajación profunda. Relajar el cuerpo, pero seguir con la mente despierta, porque luego estamos con los ojos abiertos. Entramos en diferentes estados de conciencia para llegar al estado de relajación, pero ya somos capaces en la evolución del medium, abrir los ojos para poder ver a través de la realidad que yo estoy creando, la conexión, el mensaje materializado en este mundo, en esta vida que se compone de materia. ¿Hablamos con memorias? ¿Conectamos con memorias o conectamos con mensajes telepáticos de realidades diferentes? Donde cuando fallecemos simplemente dejamos esta envoltura en esta realidad y seguimos en otra realidad. Siendo la misma persona, pero con diferente vida. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a trabajar un ejercicio para entrar en el sistema cuántico. Tenemos que dejar a un lado nuestros sistemas de creencia. Si un medium trabaja a través de conexiones, por ejemplo, de ángeles, arcángeles o imágenes representativas en su fe, bueno, no estamos diciendo que se anulen, Estamos diciendo que para trabajar la mente en un estado puro necesitamos trabajar la relajación y también las proyecciones visuales para ir obteniendo un orden. Puesto que muchos de vosotros cuando me pedís un entrenamiento me decís que recibís muchos mensajes, no sabéis eh, de dónde viene, procede cada mensaje... Por eso estamos haciendo en la sociedad estos bloques explicativos para ordenar toda esta información y que luego no, no sabéis proyectarla, asimilarla. También tenemos que saber que, que bueno, pues la mediunidad es una capacidad que tenemos eh, latente y que, que, bueno, que al ir ordenando la información obtenemos más imágenes, sensaciones y experiencias placenteras en ningún momento deberíamos tener esa obsesión o codicia por obtener una información en concreto, sino utilizamos la mediunidad para ayudar a los demás y para obtener una vida eh, más tranquila, porque la mediunidad nos ofrece, nos proporciona una estabilidad. Desde mi punto de vista, cuando he ido entrenando, con las técnicas, con, ahora con la geometría, con, el, con los números, con los códigos, lo que estoy haciendo también es ordenar mi mente. Estoy trabajando mi paciencia, estoy trabajando mi atención, mis sensaciones, mis sensaciones positivas, sin llevarlo a un lado negativo ni de perturbación. Porque la mediunidad, a través de los códigos parece un juego. Porque empiezas a descifrar los mensajes y te despierta ese lado de, de inquietud, de, de diversión, donde además parece increíble. Más allá de las teorías que ya teníamos, podemos seguir aumentando y ampliando teorías. Porque la mente humana, ya sabéis que es maravillosa, la mente humana Esconde tantos secretos, pero entre todos podemos ir aportando experiencias y podemos ir haciendo, bueno, pues como digo yo en mis formaciones, ese manual para poder aprender más y más y hacer de esta vida encarnada, pues un proyecto de vida divertido y una gran aventura, que también es desde lo, de, de lo que se trata. Vamos a pasar al ejercicio. Vamos a relajar el cuerpo. Podemos estar sentados, podemos estar tumbados. Lo que necesito es que tengáis delante pues una superficie que esté vacía de cuadros, de imágenes y demás. Porque en un momento del entrenamiento vamos a tener los ojos abiertos. A continuación vamos a coger aire por la nariz y soltar por la boca. Por la nariz cogemos el aire, inhalar y exhalar por la boca. Lo que vamos a ir consiguiendo es que a la respiración nos ayude a descongestionar tanto la mente como relajar el cuerpo. Una vez que haya conseguido el estado de relajación, vamos a cambiar la respiración. Nariz, nariz. Voy a coger aire por la nariz y soltar tranquilamente por la nariz. Mientras voy cerrando los ojos y mientras cierro los ojos voy a concentrarme en mí mismo. Voy a tener la capacidad de relajarme y de sentir el ahora. Si os viene alguna información, por ejemplo, de algo que ha ocurrido durante el día, no la bloqueéis. La vamos a dejar pasar como si fuera una ola. Ahora mismo esa idea no corresponde al entrenamiento, pero la dejamos pasar tranquilamente. Y como estoy con los ojos cerrados y cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz, voy a tener un momento de relajación en el que el cuerpo prácticamente está dormido y la mente sigue despierta. Ahora vamos a crear una línea vertical sobre un fondo oscuro. Esa línea, si queréis, la podéis poner de color amarillo, con luz, una línea que destaque. Luego vamos a trazar un círculo con los ojos cerrados con nuestra mente que va a ser el marco de la línea, alrededor de la línea. Una vez que tengamos el círculo con la línea en esa superficie oscura, vamos a ir abriendo los ojos. Seguimos con la misma respiración. Cuando abra los ojos, voy a mirar de frente alguna superficie que tengáis donde no haya nada, como os he comentado anteriormente. Y voy a recoger la información, plasmar esa imagen en la pared. Voy a fotocopiar esa imagen, voy a proyectar esa imagen. A partir de ahí, en un intervalo aproximadamente de 15-20 segundos, no más, para no entrar en estado de imaginación y creatividad, voy a sentir como todo lo de alrededor desaparece. Cuando empezamos a entrenar, vais a ver como si fuera gelatina, como todo se vuelve una gelatina. Desaparece un cuadro, desaparece una lámpara, o va mmm, moviéndose, es muy curioso, porque vamos haciendo desaparecer las imágenes. Solo se va a quedar la línea con el círculo. Y a partir de ahí, con vuestra conexión mediúnica, vais a intentar cambiar de realidad. Intentar porque al principio, bueno, pues tenemos que entrenar dos pasos desde la tranquilidad, pero vais a entrar por esa línea. Y ahí vais a estar atentos de lo que vais a sentir, escuchar y sentir también empáticamente, no solamente a través de emociones que os puedan venir mentalmente hablando, sino también empáticamente. Después de ese intervalo de tiempo, simplemente, bueno, pues nos movemos, somos conscientes de que estamos en el, aquí en el ahora <coughs> y nada, escribimos los datos escribimos las experiencias, las sensaciones para seguir entrenando y que veáis cómo a medida que vamos entrenando la capacidad de proyectar la línea va a ser mucho más rápida e incluso es cuando vamos a empezar a escuchar esos sonidos de la línea y obtener los datos, cada uno los datos que tengan que obtener a su manera y vivir esas sensaciones que os explicaba, que son muy gratas. Espero que la conferencia os haya gustado. Gracias por haberme creado en vuestra realidad para obtener esta información. Y esperamos en la Sociedad de Estudios de Medio Psíquicos vuestras investigaciones, vuestras experiencias y os esperamos en las reuniones para compartir. Espero que tengáis un gran día. Gracias.